El lavado de manos, por banal que pueda parecer, es esencial lavarse con frecuencia a las manos. Repetimos, sí. muy bien. Vale, no sé, ya me lo he aprendido, ¿eh? aprendido muy Son bien? varios pasos. So I'm going to Lavado de manos, lavado de manos y higiene de espacios públicos y privados. ¿Qué pasa con mis manos? Esas vidas están tus manos. Pero no te relajes. Lamento hacerme aburrido repitiendo esto, pero es que es muy importante. Tres prioridades: distancia interpersonal, lavado de manos, por banal que parezca es esencial el lavado de manos.